El primer día el profesor dice, esto de ser artista no se puede enseñar. Concluye que entonces, el día después, no van a haber más clases. Pero hay, por muchos años. ¿De qué están hechas estas lecciones, eso que no se puede enseñar? Nadie sabe. Solo se distingue una voz, una tesitura propia del que enseña. Gracias, ya. Foto, entonces sería, Santiago, 12 de julio de 2015, estimados, a ver, no, que, pongamos, queridos estudiantes. Estimados dale. pendejos de mierda, hermano. Pon, siempre ha valorado la discusión y la reflexión. Debido a que desde el día 1 de julio decidieron ocupar, ilegal y unilateralmente, ocupar mi, digo, nuestro espacio de trabajo. Y de paso, secuestrar a la muelo. Y, policía, y al final la convencieron. El jueves, me voy a tomar un café al casino, toco la puerta y no puedo abrir, nadie me abre. Estaba cerrada, Estaba la tenían bloqueada. Nada, empiezo a empujarle. empiezo a pedir la que puerta. por favor me abran la puerta. Y ahí responden que están en una... reflexionando, están en una reunión reflexiva, que los deje tranquilos que están en reunión. Empecé a golpear más la puerta, no me patada. respondieron y le pegué una patada. Y ahí se escuchó un ah, así como... Bueno, y se echó a perder toda la onda con eso. Bueno, empecé a negociar ahí para que soltaran a la modelo. Finalmente, la iban a soltar y ahora era la modelo la que no quería salir. ¿Qué chucha querían? Se querían refundar la escuela. Pero en realidad no saben lo que quieren. Lo que quieren es no hacer lo que yo les pido. Si les pongo un modelo con un cráneo y una mira, no les gusta, ellos quieren pintar Paco. Es que nosotros no lo escuchamos tampoco, sino son pura huevas, como decís. Les leo el pebitorio. La tierra de, Siena, La tierra es de, de Siena. Siena es de Siena, el verde veronés, el verde veronés es, de es de Verona. Nosotros somos Nosotros chilenos, somos chilenos. jóvenes, somos estamos, jóvenes. Encerrados, en estamos encerrados en una sala que podría estar en cualquier país y cualquier época. época. Secuestrados, Secuestrados, sin esperar, sin esperar nada, nada. Apartados, apartados del mundo, del mundo. avergonzados de, lo, de ser lo que somos, Tratamos tratando de estar, de estar lejos de, de nuestros hermanos. hermanos. Suplicamos que, que los estudiantes estén. y trabajadores de Chile nos rescaten, por favor. Somos ignorantes, chicos y tímidos. Los profesores lo saben y nos lo repiten todos los días desde las 9 a las 9. Desde que entramos a la universidad, no vamos a cambiar. Los señores Tizano, Velázquez y David, y los otros fantasmas que los profesores convocan, no van a venir a esta universidad. No se van a juntar con jóvenes como nosotros. No nos verían. Tampoco nos verán los guardianes del arte contemporáneo y sus ideas excéntricas. No nos quieren. Y nosotros tampoco los queremos. No queremos saber de las bienales, de documentos, de manifestos. Lugares, Lugares a los que no, que no nos, nos invitarán, invitarán nunca. Y si llegamos a ir, nos va a ir mal. No nos hagan, hacer, no nos hagan el hacer el ridículo. No queremos más mentiras. No queremos, más mentiras. Queremos, lo real. queremos lo real. Y aquí va la parte que puso la modelo. La modelo de desnuda que pintamos es una esclava pagada, obligada a desnudarse y fingir poses falsas, anticuadas y europeas que representan ni perpetua la sumisión de las mujeres frente al arte occidental falocéntrico. Bueno, y así sigue, sigue. Lo real, el mundo, la mamá, los trabajadores, bla, bla, bla, todo junto y mezclado. Sin conclusión, sin pedir nada. Mira, está todo, no, no es muy claro. Lo único que piden es que los dejemos tranquilos. Rara la weá, ¿eh? Uta, lo que pasa es que todos los días ven por la ventana esa casucha que se ve. Y esa weá los, los desconcentra. Creen que se están perdiendo algo. Entonces, para arreglar la cuestión, quise armarle un modelo que tuviera que ver con la realidad. Se me ocurrió hacer una lista, para que trabajaran durante el semestre, de seis modelos distintos. Un paco de fuerzas especiales. Un perro guacho, un mapuche, un ferretero, un panadero, un jardín de maleza. Pero me dicen que todo es falso, que están todos disfrazados y que no quieren mentir más. Puta, ¿no quieren mentir? Que se vayan a su mundo real es de dónde cochino nomás. No, si este cuento yo ya lo escuché, ya, si ya salieron a lo real, ya, ya... salieron a lo urgente, mil veces. Salieron en los 40, en los 60, en los 70. ¿Para qué? Para volver a esta misma sala y contarnos que no había que salir en pelota para afuera porque se podían resfriar. Todo esto va a terminar en la muñeca gigante, Sanquista, las sí. mulgas. Yo confío en los huevones sensibles que buscan lo real y que andan vociferando el arte político. Me imagino toda esa hueá facha y desconcertante. Bueno. Todos esos sentimientos colectivos que buscan lo intenso y lo real me dan miedo. Porque después que a la cagada y, puta, pasa como los Nardoki. Era un grupo terrorista ruso que se acercó al pueblo, pero se decepcionaron. Y después de picado, se pusieron a poner bombas. En el verano loco de 1874, miles de jóvenes de buena posición abandonaron sus estudios universitarios para sumarse a la gente del campo. La historia no había visto antes un éxodo masivo semejante de intelectuales que se acercaban al pueblo. El año 1874 terminó con arrestos masivos y el descubrimiento de que las masas campesinas se mantenían fieles al zar. Yo también un verano fui al pueblo. Me llevó la micro que arrullaba todas las mañanas a la más linda mujer. Para amarla más de cerca fui por una vez esta mujer. Caminé sus zapatos chicos esquivando el desértico polvo de la calle Antártica. Odié el gasómetro y el tren que alimenta la ciudad. Y abracé los perros que cierran para siempre la calle Toro Mazote, y los que cierran el canal, y los que cierran mi casa. Estoy libre al fin de las preguntas de ese niño, y de su familia que habla tan rápido, y escupen saliva salivienta, curiosidad curiosa, y su interés interesado. Tomé el té más azucarado, el más descampado. El más defensivo Tres cucharadas grandes de azúcar Y el agua que te quema Y qué te importa es mi nuevo lema Y qué te importa es mi nuevo lema Y qué te importa Y qué te importa Chao nomás Chao nomás Y qué te importa Chao nomás Chao nomás Chao nomás, Chao nomás. Chao nomás. Chao nomás. Chao nomás. Hay una alumna de intercambio, finlandesa, preciosa, de nombre raro. Está siempre acompañada de una chica chilena menos linda que se llama Ana. Así que a todas partes y casi no habla. Las veo dos veces a la semana durante la clase de la que soy profesor. El título de la de la pieza, esta era L. Peluda, ¿no? ¿Y a ti qué te parece el título, L. Peluda? Literal. ¿Sí? Muy literal. Uno siempre dice que lo literal es malo. A lo mejor, en este caso, no necesariamente lo es, porque claro, en ese plano, el plano formal es literal, pero ella claramente está haciendo una parodia y una ironía respecto a una tradición. Creo yo que lo que hace el título es ocultar el plano del contenido, porque claro, esto es como una parodia a la pieza formalista, minimalista, y al frente, tenemos una obra que, que que funciona, digamos. Funciona. ¿Qué es funciona? Que eh, está bien. ¿Qué es lindo? Funciona, lindo. No, no, no. Funciona no es lindo, es... ...interesting. Interesting. Works. Estamos de acuerdo, ¿no? Funciona. Si ¿Sí funciona. Funciona, todos lo entendemos, ¿no? Los estudiantes balancean la cabeza en una dirección intermedia entre el que dice sí y el que dice no. Durante los 10 años que enseño arte, invariablemente he interpretado este movimiento como una respuesta afirmativa. En base a este supuesto acuerdo, planifico las unidades de mis cursos y califico los trabajos de los alumnos. Seguro que mi criterio de evaluación es fácilmente deducible por los estudiantes. Bueno. Un día la finlandesa no vino y, por primera vez, Ana me hace una pregunta directa. Profe, ¿por qué todo tiene que ser tan feo? No tiene por qué ser feo. Pero tampoco bonito. Es que ese no es el asunto. Pero es que a todos lo bonito usted le pone mala nota y a todo lo feo le pone buena nota. Bonito, feo. ver, dime cómo evaluó la belleza. Pero al menos la podría buscar. ¿La belleza? Anótalo. Perdió su oportunidad. Hace muchos años, un aspirante a estudiantes de Escuela de Arte, fracasado, imagínate eso, un aspirante que fracasó en la Escuela de Arte, buscaba lo bello, lo buscaba en paisajes, lo buscaba en retratos. Como no le resultó, se hizo militar. Y siguió buscando la belleza. El resultado, 6 millones de muertos en hornos crematorios. ¿Por qué? Porque a un pelotudo se le ocurrió buscar la belleza. Por eso, yo ahora, no, no busco la belleza. Lo único que tengo claro es que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Con mis colegas pareciera compartir el sentido de lo que funciona. En una comisión de evaluación rara vez he visto notas discordantes. Con sorpresa contato que yo, el del lado y otro, docentes, temperamentos y puntos de vista muchas veces opuestos, coincidimos en determinar una nota 4 para este trabajo y un 6 para este otro. En cambio, con los estudiantes, no estoy tan seguro de encontrar esa sintonía. Mira, yo no sé... No, yo no sé lo que es la belleza. La belleza es muy subjetiva. En realidad, no es más subjetivo que cualquier otra cosa. Lo bello es más bien privado, indecible por pudor. ¿Cómo le explico a Ana que llevo un año comparando su belleza con la de la finlandesa? Dime tú. A ver. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es bello? ángel es bella, por ejemplo. Quedó una pausa donde cabía la réplica. Donde Ana dice, yo en cambio no soy linda. O dice, yo también soy linda. Claro, se puede hacer clases sin sonrojarse. De hecho, un cierto pudor es requerido en un aula. ¿Pero vale la pena hacer arte sin que nos avergüence la mirada esquiva de una belleza superior e inesperada? Hoy se mató Fernán Mesa. Sus alumnos y colegas lo homenajean. Hemos querido que este acto, si bien es cierto, tiene cierto grado de protocolo. Queremos que sea también un homenaje sencillo, humilde, como fue siempre Fernando. En el ratón. ¿eh? los seres por 50 años celebró el encuentro en las miradas que se produce una vez que la curiosidad es renovada el oficio de maestro le aumentó el volumen de la voz a un punto tan enorme de autoridad que sus discípulos decidieron llamar esta deformidad de entusiasmo felicidad o alegría ya sin estudiante con quien ejercitar su voz se mató. ¿Lo? ¿Eh? ¿Profe? Acá tengo el data. No. No. No se lo veo al verpo. Es que primero quiero hablar con usted. No sé dónde. Es. Ah, Munategui. Sí. En un subterráneo. Ya. Llego en unos 20 minutos. El weón no le gusta nada lo que le mostré, weón, y cuando le descuidáis te copia. El muy liado, weón. Y se anda quebrando con la hora, po. Claro, po. Vos, po. Hola. Hermano. ¿Quieren tomar algo? ¿No? Confianza. Vino. Vino. Una Fanta. Una Fanta. Una, una caña, una Fanta y una tónica, por favor. Ya, ¿Qué, qué pasa? A ver. Puta, a mí se me ocurrió la idea y me cagaste, güey. ¿Qué, qué idea? Otro, bueno? La de los perros saltarinos. No, güey, bueno, estás loco, güey. Bueno. Cuando me lo contaste, bueno, se me había ocurrido muchas veces antes, güey. Bueno. bueno, pero a mí se me ocurrió y te la conté. ¿Qué importa más, güey? Bueno? ¿Qué importa que, de, de quién es la idea, güey? Bueno? ¿Por qué me dijiste que la idea era mala, güey? Bueno? Puta, que era mala, weón. Porque ¿quién le importa que un weón de 20 años descubra que los perros persiguen el arcoíris del guanaco? Lo vaya, lo vaya a filmar con una cámara como la weas, vaya a poner un sonido asqueroso, pero a 60 cuadros por segundo con un dol y bien hecho, es otra weón. Ah, Además lo hace un weón que hizo esta weón, pues hizo esto, pues va a hacer esta otra weón. Es una cadena de ideas, no es la idea sola, weón. Puta, pero hay algo mío, ¿no? Hay algo tuyo, bueno, hay algo mío, hay algo del curso. ¿Esta weá me la dijiste dónde? La dijiste en el taller. Y, y la dijiste por un encargo que yo te di, unas referencias que te di, por un sistema de trabajo que está en el taller. Puta, al menos me hubiese dicho que me iba a copiar la idea, puedo ponerme los créditos. Otra vez, la weá. Mío, mío, mi idea, mi idea, puta, que le entró fuerte la weá neoliberal a los weones. Sí, la weá que se convirtió Chile, weón. No regalan nada, weón, ni siquiera pueden regalar una idea, weón. Claro, puta, es que si el arte, la weá, es un concurso de ideas geniales, claro. Puta, yo tengo una idea, oh, a mí se me ocurrió una weá, a mí se me ocurrió justo la misma weá, pero al revés. A mí se me ocurrió esto, a mí se me ocurrió esto, y cada weón con su idea, su abogado, su derecho de propiedad, y la weá, el sueño de la idea propia, con Antejardín, con un perrito, y la weá. hoy oh, tengo una idea, la voy a defender. Puta, por suerte hay weones como yo que no se le ocurre ninguna weá para que el arte no sea esa mierda, porque te gusta a vos, weón, una weá burocrática. Notarial, güey. Mío, mío, mío, mío, mío. mío, mío. ¿Qué sería la, del agua sin la C, güey? ¿Qué sería de la propiedad sin los ladrones, güey? Eh pero que, esa es la weá, que tú no podés vivir sin mí, weá. No podés vivir sin la universidad, weá. Sin tu papel de alumno cornetero y la weá. Y tú, ¿cómo crees que me siento yo, weón, Tengo 30 weón ahí, ordenaditos, esperando que, que, que, les dé su, que les dé mi opinión, que les dé su atención, por contrato, hasta voto, por contrato. A ti te toca tu, tu weá de opinión y la weá esperando su turno. Y la weá, y, y fantasean y piensan. Oh, ¿qué pensará este huevón en su casa? ¿Qué? Oh, estará pensando en la idea que le dije. la estará pensando cuando está comiendo. Estará pensando cuando caga, estará pensando en la idea que le dije. Y no pienso nunca en usted, un universitario mamone, weón. No, no pienso en usted y me desagrada estar en sus conversaciones pastoriles con sus mami, weón. Me dan lo mismo, huevón. Y es, eso es lo que quería queríes, bueno. eso es lo que querían todos, que les robaran la idea. Bueno. ¿Qué, qué mejor que hacer arte sin hacer nada. Pues, bueno. ¿Y, y para qué contáis la idea si no te gusta compartir? Bueno? Si, si no te gusta compartir, ¿para qué contáis? Nada, bueno. no contáis nada. Bueno. Claro, y si te van a ocurrir tres ideas en tu vida, pues, cuídala. Bueno. Pero a mí se me ocurren como 50, bueno, no ando cargado susto como tú, bueno, que no podéis tomar, tenés que tomar una bueno, de Fanta para que no se te vaya a salir una idea genial. Bueno. Echáis ese trapito que le ponen a los cuadros para que no los vean. Pero tú nunca has tenido un trapito, po, weón. Tú siempre haces todo para que lo vean. Weón. Y yo lo único que quería un poco de misterio y robar fue, fue restaurar ese misterio. Y yo te invité, weón, a estas te invité a ser la víctima, weón. Te, te, Es como antes, pues pero, weón, pero puta, weón. Tú no, como no sabís robar, weón, tenís que secuestrar, weón. El secuestro, weón. El, el, el delito, la weá más baja del mundo, lo más bajo en la escala del, del delito, weón, el secuestro. Secuestráis el data, weón. Porque no sabís robar. Puta, y además me lo vaya a dar, weón, porque estáis luchando por un puto nombre en una weá que nadie lee, weón. En los créditos que nadie lee. Puta, yo te los pongo, bueno, no tengo problema, pero no, yo sería más digno. Bueno, yo sería digno y. Y puta, me tragaría la mierda, aprendería la lección. Tiene el eje, mirando hacia el horizonte. Acelera un poco y, y pone en blanco la mente. Aprender es muchas veces solo seguir. Seguir ciegamente, si es posible, a alguien. Darle al maestro toda la razón. Imitarlo y esperar pacientemente que un día nos decepcione y nos devuelva la libertad. Yo intenté un maestro que me resultó esquivo. Francisco Araya, artista, bibliotecario, mueblista y mi tío, un artista caminando en París. Durante 50 años, de los que 10 me antecedieron, ha juntado fuerza, destreza y medida. Lo hace en sordina, lento y silencioso. Pareciera caminar en zig-zag en una pista de carrera. Hace un año lo sacó todo y corre como nunca. La primera vez que lo vi fue en el departamento de mi abuelo, donde mi hermano y yo vivimos un invierno. Era un joven de unos 20 años y, a modo de presentación, ofreció una muestra espectacular de sus pericias artísticas. Sentado en el living propuso, voy a dibujar sus retratos pero con 10 años más. Empieza, mira con precisión nuestras caras de niño de 10 años y luego concentrado mira una hoja calculando y raya con un lápiz mina. Finalmente dobla los papeles recomendando evaluar el resultado para nuestro cumpleaños número 20. Guardé impresionado la hoja en mi bolsillo este dibujo que podría ser un vaticinio o, tal vez, una guía para orientar el crecimiento de mis facciones. Perdí el mapa. Pensé ese invierno que eso era ser artista. Tener que mirar exactamente algo para representarlo como otra cosa exacta. Predecir y obligar discretamente el cumplimiento de tu designos. Unos días después, Francisco se convirtió en un personaje confuso de la casa. Peleado con mi abuelo, solo lo vimos fugazmente. Se le nombraba en frases incompletas pronunciadas en tono bajo. Algo con los carabineros, una chica, algo de unos gritos, nada comprensible para mí. Dos años después lo veo en París, ciudad a la que llegó para consolidar su vida de artista. Lo recuerdo después muy enfermo en un hospital. Luego, flaco hasta lo inimaginable, entregando regalos envueltos en los papeles más lindos y raros del mundo. Y sumando los atributos de su imagen en esta época pudo hacer una lista de lo que fue para mí lo propio del artista. Ser zurdo, delgado, desgarbado, perfeccionista, enamoradizo, de voz baja, enfermizo, deportivo, comedor de semillas, generoso, ahorrativo, ensimismado, pobre, puntual, hipocondríaco, paciente, friolento. De vuelta en Chile me alejo día con día de los términos de la lista que recité, abdicando de cada uno de los adjetivos, empecinado sin embargo en usar el nombre de artista. Periódicamente quiero saber cómo le va, lo llamo y le pregunto cómo va, e invariablemente me contesta un poco mejor. Siempre es un poco. Aquí estoy en la isla de Re, muy contento, feliz. Sin embargo, la precisión que gobierna mi tío le hará decir dos minutos después que no es tan feliz. Cuando tenía un minuto de vida, eh, estaba asfixiándome... Esa exactitud actitud que solo se permite en París estoy lejos solo. y aliviado de saber que cada quien está en su lugar, como más tranquilo un cerdo enorme sabiendo que el artista del hambre es él.